Mar Maripu Benny con Mar Mari un gusto que estén acá. Gracias por venir a acompañarnos el día de hoy. Queremos hoy día declarar con fuerza, una vez más, que a la negra la asesinaron. A Macarena la mataron. A la negra la asesinaron por ser mujer. La asesinaron por ser mapuche La asesinaron por atreverse a levantar la voz Siempre lo hemos dicho Llevamos un año y medio Un año y medio reclamando justicia Sin que nadie nos escuchara, excepto ustedes Les agradezco por estar aquí Les agradezco porque veo muchas caras que nos creyeron desde el principio hay muchas caras amigas aquí hoy día y eso hay que agradecerlo. Hoy día tenemos la certeza técnica porque siempre hemos sabido lo que pasó. La certeza siempre la tuvimos pero hoy día tenemos la forma científica de demostrar lo que hemos dicho durante un año y medio. A Macarena la asesinaron No les importó que estuviera su hijo de un año y medio presente. No les importó que hubiera cuatro hijos detrás. La asesinaron y después la colgaron para que trataran de parecer un suicidio, para tratar de convencernos que se había quitado la vida. Pero la negra dejó un ejemplo súper claro de lucha y consecuencia. No estamos dispuestos a que haya más muertos. No estamos dispuestos a aguantar que nos pisoteen. No buscamos la violencia. No somos terroristas. Amamos la vida. La negra amaba la vida, amaba a sus hijos, amaba su tierra, amaba su río. Y fue capaz de dar la vida por eso. No buscamos la muerte. Queremos vida. Pero somos capaces de defender la vida hasta la muerte. Y eso también tiene que quedar claro. No vamos a permitir que nos pisoteen. No vamos a permitir que traigan su guerra a esta zona de paz. Panguipulli ha resistido cuantos intentos de instalación de, de represas. ¿Cuántas empresas extractivistas han tratado de instalarse acá? Y se han resistido de forma pacífica, con inteligencia. Y eso les da miedo. Les da miedo nuestra convicción, nuestra fuerza. Por eso asesinaron a La Negra. Porque quieren traer su guerra aquí. Quieren de alguna forma justificar su violencia. Quieren militarizar esta zona. Eso es lo que buscan. No se los vamos a permitir. Hace un año y medio que estamos reclamando justicia. Hace un año y medio que reclamamos que a la negra la asesinaron. Hoy día no nos pueden tildar de locos. Ya no pueden decir que somos borrachos. No pueden decir que somos drogadictos. Tengo en mis manos las conclusiones del informe que entre todos hicimos fuerza para que saliera. Este resultado no es de una sola persona. Este resultado es de todos. Todos los que nos han apoyado, todos los que nos creyeron desde un principio. las lamien que mandaban saludos, las lamien que me fueron a ayudar a hacer aseo en la casa los peñis que llamaban solamente para dar una palabra de aliento la gente que ayudó a organizar actividades para juntar las lucas para esto hoy día tenemos las, la forma científica de demostrarlo el resultado del estudio estológico dice así se realizó un anátomo pat patológico de la piel y tejidos blandos disectados de la zona cervical anterior y bilateral, trasladando la, muest la muestra en envase sellado plástico asociado al protocolo de autopsia, a la cual fue entregada el mismo día que se practicó la autopsia a la doctora Carmen Cerda Aguilar, profesora titular de la Universidad de Chile. Directora del Departamento de Anatomía y Medicina Legal No es una alumna en práctica No es una profesora recién salida No es un médico recién egresado Es la directora del Departamento de Anatomía de la Universidad de Chile En sus resultados dice que no se evidenciaron signos de lesiones vitales en ninguno de los exámenes practicados ...en ninguno de los exámenes practicados. Este veritaje se le encargó al doctor Luis Rabanal... ...máster en medicina forense... ...un profesional de alto prestigio internacional... ...tampoco está recién egresado... ...tampoco es alumno en práctica... ...y dentro de las conclusiones dice... El estudio histopatológico de la piel de la región cervical confirmó la inexistencia de lesiones fetales. Es decir, se descarta la presencia de signos de infiltración hemorrágica en la zona donde se localizaba el surco cervical de ahorcamiento. Por lo que se puede considerar que se trata de la suspensión cervical por lazo de un cadáver, no de un individuo vivo. En este último caso, hubiesen existido signos de infiltración hemorrágica. En suma, a la luz de los resultados obtenidos, es posible controvertir objetivamente la causa y mecanismo de muerte establecido en el primer informe de autopsia. El primer autops el informe de autopsia decía asfixia por ahorcamiento asfixia por ahorcamiento del tipo suicida eso queda descartado con este nuevo peritaje quedando demostrado que a la negra la colgaron después de que estaba muerta y se si la colgaron después de muerta es porque alguien más había ahí o sea sí hubo participación de terceras personas ya se presentó a la fiscalía nosotros estamos pidiendo una audiencia con el fiscal nacional ayer también durante la mañana se presentó una solicitud de audiencia con la señora Michelle Bachelet Jeria. esto es un asesinato político y tienen que dar respuesta por qué los mecanismos del estado no funcionan para los mapuches ¿Por qué hay gente que no hace su pega? ¿Por qué existe un médico del servicio médico legal que firma una autopsia falsa? ¿Por qué la fiscalía ha tratado de cerrar esta investigación en dos ocasiones? ¿Por qué mataron a la negra? ¿Por qué lo trataron de hacer pasar por un suicidio? ¿Por qué después trataron de encubrirlo? ¿Por qué trataron de callarnos? ¿Por qué la policía de investigaciones y su brigada de homicidios no han hecho su trabajo? ¿Por qué? ¿Porque somos mapuches? ¿No tenemos derecho a justicia? ¿No somos iguales? ¿No existe el Estado de Derecho en este país? ¿O hay algo más detrás? ¿Hay alguien que está financiando todo esto? Queremos respuesta Y emplazamos hoy día entonces a la Presidenta de la República a que dé la cara y responda por qué sus funcionarios no hacen su trabajo. Les decía adelante, si ustedes ven que un edificio en su trabajo a la persona que hace el aseo, gana 276 mil pesos con el reajuste. Pero si el piso está sucio, si el baño tiene mal olor o los muebles no están limpios y la pillan sentada, la despiden. Si un maestro de la construcción no acarrea cemento todo el día y lo pillan sentado, lo despiden. La gente del... La brigada de homicidio de la PDI... ...gana mucho más que el sueldo mínimo. Mucho más. La fiscal gana mucho más que el sueldo mínimo. ¿Por qué no hacen su trabajo? ¿Por qué no los despiden por no hacer su pega? El doctor del servicio médico legal... ...no hizo su trabajo. Y esta es la tercera ocasión en que lo hace. Está comprobado que dos veces anteriores... En, firmó autopsias falsas declaró asesinato perdón, declaró suicidio dos asesinatos este es el tercer asesinato que firma como suicidio ¿por qué sigue trabajando? ¿por qué a la directora del médico legal de Valdivia sigue trabajando? si no hacen su trabajo queremos respuestas no vamos a permitir que esto quede así me preguntaban cómo me siento con esto. Igual como me sentí hace un año, igual como me he sentido hace un año y medio, con rabia. Siempre hemos sabido que a Macarena la asesinaron. Siempre hemos tenido esa certeza. Hoy día lo podemos demostrar científicamente. Y quienes tendrán que agachar la cabeza serán otros porque nosotros seguiremos caminando con la frente en alto y seguiremos defendiendo lo que creemos que es justo defender. Tienen que darnos respuestas. No vamos a permitir que se normalice la violencia en contra de las mujeres. No podemos permitirlo. Esto significa que todos los que estamos aquí entonces hoy día somos posibles víctimas mañana, Ustedes que vinieron hoy día a manifestarse, entonces están dando derecho a que los asesinen. Esa es la forma en la que va a funcionar este país. El que no está de acuerdo con lo que le están gobernando, tiene que morir. Así va a ser. No estamos de acuerdo con eso. Y no lo vamos a permitir. Les agradezco nuevamente por estar aquí. Les agradezco porque hay muchas caras que se repiten. Les agradezco en nombre de mis hijos. Les agradezco en nombre de la negra también. Este tiempo ha sido un tiempo de oscuridad. Así este análisis el otro día. La vida no es color de rosa. La vida es multicolor. La vida es hermosa. Solo que nos trataron de hacer pasar por la parte más oscura. Y así hemos vivido todo este tiempo. Lo que no saben, lo que nunca se imaginaron, es que las cosas más bellas se dan en la, en la oscuridad. Las caricias más íntimas son en la oscuridad. Los besos más profundos se dan con los ojos cerrados. Y hasta la tranquilidad más profunda que es el útero materno, también es en oscuridad. Y entonces, hoy día, desde la oscuridad, nos levantamos con más fuerza. Porque el negro es de Nehuén. La negra era de Nehuén. Y hoy día nos levantamos con más fuerza que antes para gritar que queremos justicia. Que exigimos justicia. Y que no vamos a permitir que esto siga. No se los vamos a permitir. No queremos su violencia aquí. No queremos su guerra. Que se la lleven. Que peleen solos. No les vamos a permitir que vengan con su violencia aquí. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias nuevamente por estar acá. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, este es el minuto. Eh, Rubén, el, el, el informe del de, de, el... You ah! are